Buenas eh, tardes, mi nombre es Jaime Andrés Zulaga Gómez. Eh, en estos momentos recurro a ustedes con el motivo de una gran colaboración, una persona de buen corazón. Eh, para, me ha salido una oportunidad muy importante para mi vida que es, el, es un trasplante de hígado. Eh, recurro a las personas de buen corazón que me deseen colaborar con los viáticos para el transporte ya que no cuento con ellos. Eh, le agradecería mucho y que Dios bendijera a la persona de buen corazón que desea aportar un granito de arena a, este, a, a mí que lo necesito con mucha urgencia y que he esperado durante toda mi vida, seis años, esperando un trasplante de hígado y se me ha dado la oportunidad de, de este trasplante. Por estos motivos recurro a ustedes.